Oiga, el, eh, el Maule Sur tiene diputado socialista, que es Jaime Naranjo. ¿Usted apoya al actual diputado socialista? Mira, Pato, yo de, a voy, voy a dar una respuesta directa. Yo soy de los que cree en la renovación. Creo en nuevo rostro y creo en nuevas ideas. Y en ese sentido. No, <risa> no claro. <risa> Pero no es ni nuevo rostro ni nueva idea. Entonces, yo soy de los que cree que en ese proceso. Hay que eh, establecer nuevos criterios, nuevo liderazgo. Y hoy día nosotros estamos apoyando el liderazgo de Felipe Barnachea, un candidato socialista, que también representa un nuevo ímpetu, es una persona de 39 años, que yo creo que puede representar lo que sienten los nuevos socialistas. Yo creo que nuestro candidato a diputado tiene... Fuertes opciones de salir, ha hecho un trabajo importante en todo el territorio, desde Linares, Apeyúe, nos hemos encontrado trabajando con, eh, fuertemente con él, y nosotros creemos que, por lo menos, vamos a tener un diputado socialista y quisiéramos que sea Felipe Barnachea.